Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Pido disculpas antes que nada, que no puedo hablar porque tengo como si fuera farinjo, faringe laringitis, algo así Tengo todo tomado esta zona y casi que no puedo hablar Pero bueno, acá estamos poniéndole el pecho a las balas eh, Sí, sí, tengo todo un... Como me duele mucho las cuerdas vocales Y encima estoy haciendo videos, yo estoy loco pero bueno amigos, eh, estamos en el sandbox, ¿bien? El sandbox, espero que se esté escuchando bien, por lo menos le subí el volumen al micrófono. El sandbox lo que tiene es un servidor, una caja de pruebas, en el cual hay cosas que... Eh, digamos primero la, la, Todo lo que Wargaming lanza <coughs> al juego, primero pasa por un servidor de prueba, el super test. Después viene el sandbox y después va a la prueba común. Una vez que pasa la prueba común, va a nuestros juegos, a nuestro juego habitual, el que jugamos al día a día, ¿bien? <coughs> eh, y lo que tenemos acá de nuevo, pueden ver que es completamente diferente la, lo que tiene que ver con la parte de abajo del equipamiento y las municiones y, y estas cuestiones. Los consumibles no lo vi. Bueno, en cierta forma también cambia un poco. Mm, tiene más la... la la forma de cómo era, de cómo es, por ejemplo, el depot o el store. No tanto como era antes, el, esta parte de acá. Y eh, lo que podemos ver en los equipamientos, fíjense que lo que les adelanté en un video anterior que puse equipamiento 2.0. Pero acá lo tenemos más, eh, más a flor de piel, digamos, ¿no? Entonces acá podemos ver que en lo que tiene que ver con el mouse, por ejemplo, tenemos esto que es Firepower. Eh, o potencia de fuego, survivability que es eh, resistencia, podríamos decirlo, eh, movilidad y oh, eh, scouting, o oh, eh, espoteo, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que eh, tenemos diferentes eh, elementos, diferentes equipamientos que van a hacer que el tanque cambie, cambie radicalmente, ¿bien? Acá podemos ponerlos por filtro. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con eh, survivability o supervivencia, fíjense que nos dan varias opciones. Bueno, acá tenemos eh, lo que es la, Lo que sería. Eh, consumibles. Consumibles mejorados. Clase 1. Eh, reduce el tiempo. Por lo que entiendo, ¿no? Menos 30, menos 50. Eh, Reduce el tiempo que tenés que esperar para reutilizar un, eh, un consumible. Ya sea un kit de reparación o esas cosas. y mmm, Después tenemos esto que es lo, creo que es lo que más me interesa a mí por lo menos. Que es lo que más me llama la atención. Más 10% a lo que es los puntos de vida del vehículo. Bien. Vamos a ponerle esto. Y podemos ver que tenemos. Pasamos de 3.000. 3.000 puntos de vida. Y fíjense que abajo tenemos diferentes eh, características para los equipamientos. Eso no sé si lo vieron. Fíjense que acá, donde dice Equipment, abajo tenemos eh, lo que sería. Eh, survivability. O, o supervivencia. Y cuando nosotros utilizamos uno de estos equipamientos, en, en alguno de estos lugares, vamos a ver mejorado <coughs> lo que es eh, la mejora, por decirlo así, la equipación, un 10%. Si lo usamos fuera de esto, verán que eso tiene que ser un 5%. Por ejemplo, recién observamos que si le ponemos esto, el mouse pasaría a tener 3310 puntos de vida. Y sus puntos de vida habituales, su HP es de 3000. Ahora, si lo ponemos fuera de esta casilla No me a quedar mal Wargaming Ahí está Tenemos un 5% O sea, pasaría a tener 3.150 Y estos dos eh, slots O estos dos lugares Podríamos utilizarlo para lo que cada uno quisiera Bien Lo recomendable sería totalmente poner esto así Aplicarlo ahí Y ya tenemos 3.310 puntos Más de vida Que es un montón, chicos Sumarle... Ya de por sí esto es algo que nunca se había eh, podido haber hecho en el juego, digamos, nunca se hizo tampoco el tema de subirle eh, lo que son los puntos de vida, digamos, con un equipamiento. Después tenemos, por ejemplo, a ver, vamos a ver qué más tenemos, eh, llenar los tanques con CO2. Eh, te, te sube un 50% más de lo que te subía antes si lo pones en alguno de estos slots eh, lo que es la la habilidad para que no te prendan fuego digamos no eh, qué más bueno acá también lo que tiene que ver con el amorrack también evita que te, que te hagan amorrack si lo pones en alguno de estos slots un 50% más de un 100% o sea un 150% Uh, la verdad que... Está, está muy bueno Creo que está muy bueno A ver, esto así porque tampoco quiero hacer el video súper largo Quiero ver más o menos Porque tampoco es que pueda hablar Me está costando errores. Después vamos por ejemplo a lo que es un casa Que tengo acá Y yo lo tengo equipado así en mi... En mi cuenta personal y como podemos ver aquí, ellos te sugieren que la primera sea movilidad. Que la segunda sea firepower, o sea, eh, poder de fuego. Y la tercera queda libre. Claro que, a ver, no tiene una desventaja esto, digamos. Eh, lo único que esto permite es que vos... A ver, que, que, que vos si lo equipás... En cierta forma sí, un poco sí. Para, vamos a poner las cosas en claro. Porque vos me estás dando dos cuestiones... Que es movilidad. Y, y potencia de fuego. Que yo podría mover. Eh, esto para acá. Y en, en potencia de fuego le ponemos la barra de carga. Pero si yo quería dejarlo como estaba antes. No hay problema. El juego no te lo impide. Bien. Lo que sí no vas a tener. Y vas a estar en desventaja con el resto de los jugadores que sí lo hagan. En el caso de que quieras hacerlo, es en el hecho de que no vas a tener el porcentaje ese que te hace que tengas cierta, ciertas ventajas. Por ejemplo, ¿no? Vamos a, uh, vamos a sacar esto y vamos a sacar también la barra de carga. Yo estoy reaccionando acá directamente, como podríamos decir, en vivo, porque acabo de descargar el, el cliente del juego del sandbox y lo primero que hice fue <coughs> ponerme acá a, a jugar va a jugar a revisar esto bueno entonces acá primero tenemos movilidad a ver vamos a el slot de movilidad y ellos nos dan entonces varios ítems en los cuales podemos ver que se ve por ejemplo mejorada o se vería mejorada si lo aplicamos eh, mayor potencia A esto que nos da Más 4 kilómetros eh, Más 3 kilómetros hacia adelante Y más 4 kilómetros hacia atrás Bien O solamente es hacia atrás para, para, para, para Top speed 48, reverse speed 19 Ah no, solamente te da Velocidad hacia atrás Ok Ahí tenemos eh, 15 hacia atrás 19 hacia atrás ah, Mirá, mirá, claro Vos estás en una posición Vos te preguntarás, o algunos se preguntarán Che, pero para qué sirve ir para atrás Si tan rápido, con, con tanto power Bueno, estás en una posición de, de, de casa tanques Y te metiste, en este caso, una bomba de 800 Pegaste tu tiro, te detectan Por el cañón, por el grosor del cañón Inmediatamente te vas atrás de la loma, te cubrís y chau, adiós. Después tenemos esto que es eh, tu traverse speed of a uh, stationary vehicle. Improp eh, on board Gearbox Class. Gearbox. Eh, no, no entiendo bien qué es lo que hace esto. Eh, velocidad a través, o sea, velocidad de rotación. Es lo que tienen que. Ah, es eso, sí. Ahí está, perfecto. Si sí, lo pones en el slot correspondiente te da un 17,5% de eh, giro de chasis. Esto está buenísimo, es un montón. De 31 a 37, es un montón. Es muy difícil lograr esto si no tenés las correspondientes habilidades, chicos. Y esto te lo da y te potencia un montonazo. Y para este tipo de cazatanques, por ejemplo este, el Japan Series 100, incluso más todavía Japan panzer 100, que están esas momias que son muy difíciles de correr. Eh, es, esto es fundamental, sinceramente. Eh, va, fundamental. Ya me entendéis. Tampoco fundamental, ¿no? Pero está bueno, digamos. Turbocharger. Eh, bueno, esto ya estaba. El autocargador. El, auto el turbo. El turbo. Lo que sería el turbo del motor. Pasás a tener de 15,69. A unos 18 de potencia específica. Que chicos, es un montón. Ahora, suponte que yo no tengo ganas. Porque soy rebelde y no quiero ponerlo acá. Acá tenemos 18,01. Lo quiero poner acá, en el último. 17,23. ¿Ves? Entonces, como que en cierta forma, ellos te, te sugieren que lo modifiques de cierta forma. Eso es lo que no me gusta. Porque me estás obligando, en cierta forma, a que a que lo equipe como vos querés. O estás en desventaja. O estoy en desventaja. ¿Por qué? Si yo no le quiero poner movilidad. No tengo ganas. Lo quiero usar en tercera línea. Claro, sí, está bien. Pero otro que le ponga movilidad, sí va a tener... Bueno, no sé. Yo qué sé. Depende cómo se vea. No sé. A mí porque no me gusta que me obliguen a hacer nada, básicamente. Prefiero mil veces tener la posibilidad de elegir yo... Y que me dé o que no me dé las bonificaciones de acuerdo a lo que yo, como yo quiero equiparlo. Pero acá me está condicionando porque si lo pones en ese slot, te da un 17. Si lo pones en el del lado, te da, yo que sé, un 5. Y si no lo pones acá, te da nada. Eh, transmisión adicional, más 5 de a la velocidad máxima. Esto sí, esto sí, esto sí. Si lo pones acá, más 6. Ah, mira, te lo va diciendo automático, mira. Más 5 más 5, más 6. porque ahí está justo en el slot que debe ir entonces pasamos de unos 48 a unos 54 kilómetros por hora esto en un ligero debe ser una pasada entonces vamos a ponerle eh, supongo que le ponemos la ventilación no sube la velocidad de, de giro de chasis no sube la el camuflaje no sube el rango de visión todo esto un 6.5 un 6,5. Antes era un, un 5%. O sea que es un 1,5 más. Bien. La dispersión va a 0,30. Vamos a, vamos a hacer como ellos, como Wargaming nos sugiere que, que hagamos esto. A ver. Cómo, ¿Cómo quedaría, no? Por lo menos. Para tener una idea. Eh, para, pero no me saques. No me saques. Eh, esto es Firepower, potencia de fuego Ya tenemos esto Y después le vamos a poner la barra de carga Si la pongo acá Menos 11,5% Si lo pongo acá queda en 13 con... Pará. Un 10% Queda en 13,53% Si lo pongo acá Se va a 13,30% Bueno, es 0,2% Está bien, está mejorado igualmente, ¿no? Eh, cierre, improve, aiming, unit, class 1. Es eh, retícula... Aiming es eh, cierre de retícula, pero mejorado, ¿no? Es como una especie de cierre de retícula mejorado. Menos 5, menos 9, tu... El, tu... el cierre de retícula. No sé qué diferencia va a tener con esto. Pero este es tu aiming speed. Para cerrar. Este no es tu aiming. Esta es la apertura del círculo. De, de, de la retícula, quiero decir. No estamos hablando de retícula. Ah, hola. este te mejora la dispersión, chabón. Muy bueno, Esto le puede venir muy bueno. Tal vez este tanque en particular no tanto porque ya con 0.30 es lo mismo. O sea, es lo mismo. Prefiero poner una barra de carga. Pero el último, si le puedo poner este, che, muy bueno está esto, chom. O sea, es una pasada, me parece. ¿eh? Me parece que está buenísimo. Te, te, te da. O sea, comparado a lo que teníamos, <coughs> comparado a lo que teníamos, está genial. Mirá, improve eh, rotation mechanism class... Eh, sí, es como el estabilizador vertical, algo así sería esto. Ponele, que en realidad no es estabilizador vertical porque no... No tenés, pero... Menos 15, eh, menos 15 a, la, a la dispersión cuando el vehículo está en movimiento. Pero este me encantó, me encantó. Claro, aiming unit class 1 improve. Eh, es apuntamiento es como si fuera apuntamiento mejorado el apuntamiento de la dispersión del, de la retícula wow chao me quedé re loco con esto muy muy loco de 0.30 te baja a cero es que es un montón a ver sí sí compráselo. es que en este tipo de tanques es cañones Grosso, mirá una dispersión de 0.27 Es que antes era imposible Lograr esa, esa dispersión Y suponente que lo equipamos zarpado Suponente, no sé, que querés marcar el tank Y lo equipas con todo full ¿No? 0.26 Eh... Cierra la retícula en 2.3, Es que va a estar muy pasado, chabón. Va a estar muy... Esto va a estar muy zarpado. ¿eh? Bueno, pero más o menos ya estamos viendo lo que es. Es, es que es una locura. Va a ser una locura esto, chicos. Va a ser realmente muy crazy. Dispersión de 0.26. En un cañón... De, de, ¿De cuánto es este? Un 170 milímetros, no me acuerdo cuánto era es este cañón. Eh... No, 170 no creo, pero. Un 152. Un 152 milímetros que tenga una dispersión desde. De, de... Sí, de 0.33 llevada a 0.26. ¿Cuánto tiene? A 0.26 Es que es más preciso que un leopard, chabón Hoy en día No lo tengo el leopard, pero debe andar por ahí ¿Y esto entonces? Que tiene ya de por sí 0.29 para <risa> para pará, pará, pará, pará Déjame ver esto eh... Sí, ponele, desmontalo, quiero ver De 0.29 pasa, ¿ah? ¿eh? Pará que está sacando cuenta 0.26, lo mismo. Si, sí, pero para no le pusimos la ventilación. 0.25. Eh, No, no, es que mirá el DPM que tiene 4076. De ponerse el cafecito. Dispersión de 0.24, chicos. 0.24 con un DPM. Es que tenés que hacer esto tanque por tanque porque es una locura, literal. Literal, un menji Y está recargando en 5.35 y porque no le puse la barra de eh, la barra de carga en firepower. Le puse la. Suponete que quiero cambiar por esto. 5.26 con un DPM de 4448. Es que claro, eh, se potencian los tanques un montón. A ver, vamos a ver para aquellos que usen los Los Spotters. Que tengo acá en mi garaje, el 105. Eh, a ver, vamos a equipar el 105. Ellos te sugieren que el primero sea movilidad. Movilidad que tenemos. Eh, tenemos una potencia de 36,81. 36,81. ¿Esto qué es? Eh, potencia de motor un 15%. Desmontarlo con oro. Va, frío es lo mismo, no me interesa. 36,81. Va a pasar unos 39. Potencia específica de 42,33. ¿Cuánto llega? 68 kilómetros por hora. Bueno, pero ya ves, en el segundo te pones poteo. En, eh, en el segundo te pone. Sí, eh, scouring. Vamos a darle scouring, que es lo que nos pide. Vamos a. Eh, improve radio set. Eh, más 4 segundos de la duración. Eh, los vehículos, los vehículos enemigos son visibles durante 4 segundos más. O sea, los detectaste, lo pintaste. Supuestamente duran 10 segundos pintado. Con esto tenés un 40% más porque son 4 segundos. O pues te fuiste a dar una vuelta y en esos 4 segundos tal vez la arte tiró, algún aliado le pegó y te ganaste el daño asistido. No, no, no, quiero ver qué es nada más. Experimental uh, Powder Class 1. Ah, mira. A ver. Vamos a poner esto. Tiene un poquito más de potencia específica Claro eh, 17, Menos 17% De, de penalización de, de penalización Del camuflaje Después de disparar O sea, es como los que tienen lo eh, en, en consola creo que hay una habilidad Que se llama disparo apagado Bueno, es algo así Wow, mem. La verdad que estoy reloco. Commander, Commander Vision System, uh, to conciliation of enemy vehicles behind foliage. A ver, ¿Qué es esto? Un millón doscientos mil, vale. Ah no, un millón. cada lucas. 60 lucas cada uno. Están test. Están testeando esto. Bueno, no sé, chicos, hay un montón. La verdad es que panorama. Low noise exhaust system class. Ah, este es el disparo apagado. En estacionario. Es este el disparo apagado. Se supone que cuando vos disparás. Ya vi 23 minutos pero porque estoy boludeando. Y la verdad es que hay tantas cosas para ver. Es que no sé, es un montón chicos. No, no no quiero jugar, no, no voy a jugar ahora porque si no es que se va a hacer un video de 50 minutos y no, no quiero que sea tan largo pero bueno, para que más o menos tengan una idea de lo que se viene, lo que va a hacer fíjense todos los equipamientos nuevos que hay y, y, y lo que tiene que ver también con esto de, de, de hacerlo en el en el orden que ellos te sugieren, está muy bueno digamos, está muy bueno en el sentido de que ganás mucha un porcentaje importante, digamos de, de bonificaciones vas a tener, pero también como contrapartida, es si vos no querés equiparlos a los tanques. Como Wargaming te sugiere que los equipes, eh, te vas a ver mmm, penalizado en cierta forma. Porque va a haber gente que va a tener cierta ventaja sobre vos. Fíjate cómo quedó el objeto 6.8, por ejemplo, con una dispersión de 0.26. Man, es que es tremendo. 0.26. Y, ¿Y cuánto ve, por ejemplo? 422. Es que así como está, recarga en 14. Acá le metes una barra de... Una barra o le podés meter incluso los vinos y sacarle... Es que no sé, son infinitas las... Son... Eh, hay muchísima, muchísima eh, forma... Mira, también le podés ponerlo el tema de mejorar los puntos de vida del vehículo. Mira, acá tenemos... No te lo sugiere, pero lo podés hacer. 1950 puntos de vida. Pasa a 2050. Protección de módulos. Más 30 de protección a los módulos. Eh, improved tanks, helmets, class 1. Eh, menos 40% si lo pones en el primero. A la duración del estuneo. Del estuneo, o sea, vas a reducir el estuneo. Menos 50% al, e, al efecto negativo del stun Que no sé qué sería efecto negativo del stun que, que por ejemplo Que te queda la retícula así antes O sea, te va a durar menos Si antes la retícula te quedaba así, ahora te va a quedar así Ponele Y menos 30% eh, Traditional stun duration eh, If the vehicle is already stunned Ah, y si te vuelven a stunear Que tener un 30% eh, Menos de De stuneo, digamos, algo así es que, mira ya te digo, mira lo que tenés Es un montonazo, chicos, la verdad que está buenísimo Métanse al sandbox, van a poder probar Van a poder jugar eh... Nada, métanse, métanse Y pruébenlo ustedes mismos, a ver qué onda Yo después, dentro de un ratito, me voy a poner a jugar Ahora no, porque necesito eh, Pegarme una ducha Una ducha de agua caliente y irme a la cama Porque me siento mal Pero, pero fíjense que las opciones son Infinitas, chicos Infinitas bueno, esto se ve así, ya se lo mostré recién. Uh, creo que no me olvido nada para mostrar. Esto era lo más importante que teníamos, por lo menos que yo recuerde. Ah, Chicos, miren esto también que me estaba olvidando, que estoy viendo acá en la página de Wargaming, de World of Tanks. Uh, una mano para los novatos. Para mejorar la experiencia de juego de los principiantes, re reduciremos el costo del equipamiento en comparación con el costo de los vehículos de niveles bajos, con el objetivo de acelerar la familiarización de los jugadores con las mecánicas de equipamiento. Queremos implementar algunos cambios para los vehículos de 1 a tier 4. Es que, a ver... No puede ser nunca que un, un equipamiento de nivel 4 cueste casi lo mismo que una de nivel 10. No, está pésimo eso. Los vehículos de, los vehículos de nivel 1 no tendrán equipamiento. Los vehículos de nivel 1 no tendrán equipamiento consumibles ni directivas, pero sus módulos y tripulantes no recibirán daño. Solo se podrán dañar sus orugas, pero esas se repararán rápidamente. Los vehículos de nivel 2 no tendrán directivas y solo tendrán un espacio para equipamiento y consumibles, como sucede con los vehículos de nivel 1. Sus tripulantes no pueden resultar heridos o morir los incendios provocarán poco daño y los módulos no se podrán dañar los vehículos de nivel 3 no tendrán directivas y tendrán dos espacios para equipamiento y consumibles como sucede con los vehículos de nivel 2 los incendios provocan poco daño los vehículos de nivel 4 no tendrán directivas pero en general este nivel no cambiará comparado a su estado actual los vehículos de nivel 5 y niveles superiores no cambiarán en relación a su estado actual en términos de daño de tripulación, módulos, daño por incendios o directiva. Mejoras de la interfaz. Actualizamos la interfaz del panel de vehículos para hacerla más simple y más fácil de usar. En el panel rediseñado no habrá módulos de tanques. La mayoría de los jugadores cambian los módulos de sus tanques inmediatamente luego de desarrollarlos. Así que podrán adquirirlos en una ventana especial del árbol tecnológico. Eh, ok... Y también esto, tengan en cuenta esto Recompensas por eh, Participar en las pruebas Misión 1, iniciar sesión Una por cuenta Recompensa en el servidor sandbox 10.000 de oro Más 5 kits de desmonte eh, Recompensa en el servidor sandbox es que a mí la verdad que las recompensas en el servidor sandbox Que me den 150.000 de oro si te gusta jugar mucho al WOT Y no querés jugar tu cuenta y querés jugar en el sandbox Me parece bien, pero tipo, ponen... O sea, dame las recompensas En mi cuenta, que es la que uso siempre Y el sandbox dura cuánto O sea, no sé, una semana 15 días Bueno, ahí está, 14 días eh, Misión 1, a ver, jugar 5 batallas posicionarte de los 10 mejores una por cuenta recompensa en el servidor sandbox 5000 y dos kits de desmonte tu recompensa por las misiones completadas se acreditarán en tu cuenta principal dentro de los 14 días pero si que te dan un día de cuenta premium de bot y tres días cuatro días en total cuatro días de cuenta premium de bot jugar 30 batallas uh... Pregunta frecuentes. ¿Se puede mover el equipamiento montado en un tanque de un espacio a otro y colocarlo en un espacio que sea compatible con su categoría? Sí, luego de la conversión el equipamiento puede cambiarse de espacio en el vehículo en el que está montado. ¿Por qué se redujo la cantidad de espacios disponibles para piezas de equipamiento y consumibles de los vehículos 1 a 3? De nivel 1 a 3? Hicimos este cambio porque queremos introducir a los recién llegados al juego de forma paulatina. Y ayudarlos a dominar estas mecánicas. A medida que aumente el nivel del vehículo... También lo harán los espacios disponibles. Pero, ¿por qué en vez de hacer semejante lío... Semejante... Quilombo en dentro del juego... Cambiando todo esto para ayudar... ¿Por qué no pongo una sala de entrenamiento contra bots? Y que la gente vaya probando... Y no, me cobré los, y no me cobré los créditos. Please. No me cobré los créditos en una sala de entrenamiento. Si es una sala de entrenamiento, rey. Por favor, te lo pido. Pero en una salita de entrenamiento... Eh, training versus IA. Listo, que no, ni siquiera hace falta que sea un 15 contra 15. Puede hacer equipos de. de yo que sé, de dos personas contra dos bots o de cinco contra dos versus dos, uno versus 1, 5 versus 5, yo que sé. Y la gente ahí va aprendiendo a jugar los tanques, a conocer los tanques, a, a saber cómo se mueven los tanques. Un montón de cosas. Pero si no salen al campo de batalla y mucha gente no sabe qué hacer con sus propios tanques. ¿Ves top tiers? es que es así, ves top tiers pesados campeando en base vos decís ¿Yo, qué querés que el otro día yo estaba con el 85M y estaba un un Patriot que en vez de estar utilizando el T26-5, el Tier 8 Premium en vez de utilizarlo adelante torreteándolo no. y era una partida Tier 6 yo estaba con el 85M si yo digo, pero si el top tier está acá al lado mío, yo me voy más para atrás si terminamos todos en un círculo de uno por uno y no es así pero bueno, amigos, hasta acá hasta acá el video, porque si no lo hacemos súper largo. Gracias, gracias, gracias. Cualquier cosa déjenme en los comentarios. Eh, y descárguense el sandbox, que si me dejan en los comentarios que quieren jugar conmigo en el sandbox, después armaremos una salita en el Discord y nos meteremos a jugar en el sandbox y grabaremos algunas partidillas. Los quiero mucho, gracias. Recuerden que esta semana vamos a estar sorteando, así que suscríbanse. La ISU 152K, la Premium y... El 7 de junio cumplo un año como CC, así que nada, también vamos a estar sorteando algunas cosillas para ese día. Besos, cuídense, chau.